Nos encontramos hoy eh, a unos momentos de comenzar lo que es la misa crismal, una misa en la cual eh, se bendicen los santos óleos que se van a utilizar a lo largo del año. Asimismo, también es una misa en la cual nosotros como sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales. Es de mucha alegría ver aquí reunido a todo el presbiterio de la arquidiócesis de León. Eh, están, a punto, bueno, están llegando los sacerdotes de toda la diócesis, de todas las parroquias y pues también es motivo de gran alegría verlos, verdad, también para pues felicitarlos en este día por el, el don que Dios les ha regalado el sacerdocio. Les invitamos a que feliciten verdad a sus párrocos, a sus vicarios, algún amigo sacerdote que tengan y más que felicitarlo que oren por él para que el Señor le conserve la santidad en su ministerio. Y pues también Hoy, en muchas parroquias por la tarde, antes de la misa del Jueves Santo, de la Cena del Señor, eh, se reciben los santos óleos, ¿verdad? Eh, con este significado, el óleo de los catecúmenos, el, el óleo de los enfermos y también el Santo Crisma, porque es así que el Espíritu Santo desciende sobre pues, las personas, sobre los cristianos. Y por eso también se hace esta recepción en las parroquias por la tarde, entonces también para poder ir sabiendo, eh, que ustedes sepan de qué, de qué se trata y por qué estamos también aquí reunidos. De Rutas de Fe, es un gusto estar aquí el día con mi buen amigo Ángel Emanuel, a quien conozco desde muy chico. tenías a, ¿A los cuántos años empezaste aquí en Catedral? En Catedral empecé aquí a los 12 años, pero de monaguillo empecé a los 6 años. Pues toda tu vida, prácticamente tienes 20 años eh, y la has dedicado al servicio al altar. Sí. ¿Qué se siente? Eh, primero, ¿qué se siente ese servicio? Es un servicio bastante bonito, la verdad, es algo que pues en realidad llena mucho, sobre todo si se sirve con fe y devoción. Ya llegaron a los seis años y mi hermano me invitó a servir. Y ahí fue cuando empecé mi ministerio como monaguillo. Y eh, ahorita estás preparando el carbón. Eh, el incensario es, tiene una labor muy importante, un simbolismo muy importante en esta misa crismal. Y ya has vivido muchas misas crismales. Eh, ¿Qué es para ti esta celebración? Para mí es una celebración bastante importante ya que es una bendición, sobre todo de los aceites que se ocupan para este, confirmaciones. El Santo Cristo, por ejemplo, para los bautizos, como el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos para la asociación de los enfermos. ¿verdad? Es una misa celebración bastante importante ya que se centra solamente en una catedral, es presidida por nuestro Monseñor Alfonso, por ejemplo hoy, y llegan sacerdotes de toda la diócesis, no importa de qué ciudades o, ¿cómo se dice?, comunidades vengan, vienen de toda, diócesis, de toda la diócesis completa, y se hace muy emocionante ver a todos los sacerdotes seminaristas y todos los servidores que ha habido y dedicado su vida a esto. Y las personas, ¿tú las ves porque has estado aquí en peregrinaciones en los siete sábados?, de la Madre Santísima, en Navidad, en Año Nuevo, la gente, eh, ¿cómo es para ellos asistir a la catedral? Yo opino que para ellos se les hace una, ¿cómo se dice? Una experiencia muy bonita también. Para asistir en las peregrinaciones es también bastante hermoso ver cómo la gente se llena de su devoción de Nuestra Madre Santísima, de la luz, ver cómo la catedral se llena completa de gente. Es una emoción ver cómo todos aclaman a su devoción Siendo leoneses y algunos no siendo de aquí también aclamando su devoción Muy bien, pues te dejamos que sigas trabajando Porque estamos a pocos minutos De hecho ya los sacerdotes empiezan a acercarse aquí al patio eh, La celebración, como él lo mencionó Es una de las más bonitas de, de la iglesia católica Y nosotros también tenemos que prepararnos para cubrirla Continuamos. Amigos de Semanario Gaudín, nuevamente aquí en esta Ruta de Fe, eh, llevándoles acontecimientos fuera de lo que es la agenda litúrgica, de lo que vemos durante la celebración de las misas. Y el día de hoy, eh, una entrevista con nuestro amigo Don Eligio Pérez, Señor Jiménez. Jiménez, así es, que no se nos olvide Jiménez, que ya van varios años, que siempre es un detalle muy bonito, muy peculiar, que llegue usted a ofrecer en las ofrendas un borreguito, platíquenos, bueno, no es un borreguito, es un chivito. ¿no? Es borrego. Sí. es borrego. es borrebo, sí. ¿Ves? Sí. para que veas que el mero experto es... Es, el, es, un, es, un, es un corderito. Ah, es un cordero. Y por eso se, se hizo esto a raíz de un cordero, porque el señor de los cielos se volvió corderito. La figura bíblica del Cordero Pascual, cordero de Dios. ¿cuál es la diferencia entre un cordero, un chivito y un cordero? el pelo, en el pelo, okay. se denota uno lo que es, un chivito tiene otro tipo de, de vista. Ajá. ¿Y cómo fue que le surgió a usted esta devoción de regalar el cordero? Esta devoción no salió de mí, salió de un grande amigo, usted, sacerdote, que estaba de rector aquí en catedral, que Ajá. Ajá. se llama Salomé Lemos. Okay. El cual que me invitó dijo, elijo, ¿por qué no traes un corderito y ofrenda? Dije, sí señor, sí lo traigo. Yo soy una persona de, de ambiente. Ajá. Me gusta cumplir las cosas como esto. Yo le dije, yo lo traigo. Y así hemos seguido trayendo. Yo creo que ahorita ya con este año ya llevo 17 años. 17 años. Por eso lo vemos cada año. Por eso me ven cada año aquí. Y, y he invitado a un amigo que dos, pero como que nadie ha hecho la. Ajá. Aquí hay una cosa: que lo que Dios nos da, Dios nos lo da todo No es de nosotros nada, es del Señor. Hasta nuestra vida es del Señor. Ajá. Entonces, ¿por qué no no traer unos ofrendita Ajá. al Señor? Y mayormente en este día, sí. tan grande, Jueves Santo de Cuaresma, que aquí la bendición de los Santos Olio. Los sacerdotes vienen a renovar su fe y todo. ¡Qué, qué algorio tan bonito para Dios! Sí. Dios es lo que quiere que nos arrimemos todos. Que no es ningún trabajo. La cosa es querer. Claro. Que tú quieras hacer las cosas, digo. Si tú no quieres hacer nada, no, no haces nada. Te vuelves más inútil. Pero si en cambio, contra pereza, diligencia. Y contra Gula Templanza. ¿Eh? El año pasado nos preguntaba un una persona de la audiencia qué se hace con el cordero obviamente el día de hoy pues, es un regalo pero después qué pasa este con él? cordero va a pasar a manos del señor obispo uh -huh. el señor obispo y allí para allá no sé qué seguimiento le dé él Yo ya no me meto yo allí yo, yo voy a cumpl yo cumplo con este de traérselo okay. y yo le pido a Dios que me siga dando vida para seguir haciéndolo y si un día llego yo a faltar les dejo a mis generaciones o a sea, usted a mis hijos para que sigan esa tradición, que para mí sí es lo más bonito que pueda haber. No le hacía que vinieramos cuatro o cinco corderitos hacia Dios, hacia la, aquí para ofrecérselos a Dios y el Señor yo Nosotros también pues, andamos un poco desviados del camino. Necesitamos todos de corregir nuestra, nuestros senderos. Así es. Hay que, hay que corregir nuestros caminos, enderezarlos. Muy bien, me agradezco mucho. El gusto es para mí, el gusto es para mí. Gracias. Pues ya lo ven, este fue el episodio de Ruta de Fe correspondiente a la Misa Crismal. Recuerden que seguiremos llevándoles por segmentos todos los acontecimientos del trío pastoral de este año 2023.